Bueno, pues como siempre, abrimos Blender y si es la primera vez que te enfrentas a este programa, te recomiendo que veas primero mi vídeo de Blender en 20 minutos para que tengas los fundamentos básicos aprendidos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, abrimos un nuevo general y en nuevo general vamos a guardar de primeras. Y lo guardamos. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a la vista frontal. Para ello, seleccionamos menos Y desde el gizmo o el número 1 en el teclado numérico. Para ver la propiedad de nuestro objeto, tenemos que desplegar este menú o darle a la N, ¿vale? Le damos a la N y vemos que nuestro cubo está midiendo 2 metros, que es demasiado, pero bueno, el cubo no lo vamos a necesitar, así que vamos a cogerlo vamos a seleccionarlo y vamos a darle la X y delete, lo eliminamos lo que necesitamos para hacer el cuenco del ramen que es lo primero que vamos a hacer, es una esfera vamos a darle a mesh, UV sphere. y como no nos interesa una esfera de 2 metros o de 2 milímetros o como tengamos configurado Blender, vamos a escalarlo a su medida, su medida van a ser 20 centímetros aproximadamente, que es lo que mide un cuenco, así que presionamos la tecla S, escalamos hasta 0,2 metros o 0,20 22 que es lo que mide más o menos un cuenco de ramen estupendo ahora vamos a aplicar la escala tenemos que pinchar control a y aplicamos la escala para que el programa sepa que este cuenco de ramen va a medir 22 centímetros ya tenemos la escala a 111 podemos esconder el n menú con la tecla n muy bien pues eh, vamos a darle forma para ello vamos a venir a modo edición pinchando aquí arriba a la izquierda en edit mode os y recordamos con la tecla tabulador de nuestro teclado pinchamos tabulador seleccionamos caras pinchando en caras o con la tecla número 3 del teclado, yo siempre recomiendo que os aprendáis los atajos de teclado, ¿vale? Así que tecla número 3 y vamos a venir a modo wireframe, que son estas dos casillitas de aquí, que también tienen atajo de teclado, pero no os quiero saturar. Seleccionamos todas las caras, es importante que hayamos marcado el modo wireframe, porque si no tenemos el modo wireframe y seleccionamos estas caras, solo se seleccionan las frontales, nunca las traseras. Así que seleccionamos modo wireframe, seleccionamos todas las caras, ahora sí, están seleccionadas todas, y eliminamos caras. Ahora vamos a darle forma a la parte de abajo. Para ello yo creo que lo que voy a hacer es seleccionar modo ejes y voy a seleccionar las dos últimas vueltas de aquí y voy a escalarlo a la altura del siguiente piso más o menos. Y ahora desde modo vértices con la tecla número 1 del teclado seleccionamos el vértice de abajo y con la tecla G de Grab z venimos hasta arriba cuando lo tengamos más o menos a la altura deseada confirmamos ya tenemos una forma de ramen de plato de ramen bastante parecida pero esto está un poco feo muy poligonal vamos a darle con botón derecho a nuestro modo objeto y vamos a darle shade smooth con shade smooth se nos suaviza bastante el objeto pero no lo suficiente así que vamos a añadir un subdivision surface venimos a la llave inglesa azul de la parte de la derecha añadimos un modificador de subdivisión con el modificador vemos que se nos ha modificado un poco la forma del ramen y yo le voy a añadir un nivel más ya tengo dos niveles de subdivisión y ahora para definir un poquito más la parte de abajo voy a volver a modo edición con la tecla tabulador voy a venir a modo wireframe de nuevo y con la selección de ejes voy a hacer un control r aquí abajo vale aquí vamos a hacer un control r un loop vamos a confirmar y me lo voy a llevar hasta casi arriba del todo y ahora voy a hacer otro loop con control r aquí abajo y me lo voy a llevar hasta casi abajo del todo de esta forma tengo una forma más parecida a cómo sería un plato de verdad. Quitamos el modo wireframe y ya tenemos prácticamente el cuenco hecho. Creo que lo que vamos a hacer ahora es en la parte de abajo vamos a seleccionar las caras inferiores. Para seleccionar las caras de nuevo desde modo edición vamos a seleccionar modo caras o tecla 3 del teclado y con la C pinchando la C se nos aparece este circulito que nos sirve para seleccionar todas las caras casi de un golpe. Pinchamos con el clic derecho fuera y vamos a hacer un inset. El inset se hace con la tecla y la tina. Y latina, hacemos un corte hasta ahí, vamos a pinchar otra vez la hilatina vamos a hacer otro corte, desde aquí moviéndonos un poquito, vamos a movernos en Z, esta cara la vamos a mover en Z, arriba un poquito. Y podemos hacer otro inset para que se vea mejor las caras. Volvemos al modo wireframe, hacemos otro inset y quitamos el modo wireframe y ya tenemos un plato un poquito más deseable. Pues con nuestro plato ya más o menos modelado prácticamente hecho, vamos a añadir un modificador. Este modificador va a ser el solidify para darle grosor al plato porque ahora está como una hoja de papel. Añadimos el modificador, solidify y nos ha añadido grosor en todo el plato. Para modificar estos valores de Solidify vamos primero a arrastrarlo encima del Subdivision, ¿vale? Y vemos que nos hace unas formas un poco raras. Eh, esto se puede modificar a través del Thickness. Si cambiamos el Thickness eh, puede ser un offset positivo o negativo, si veis crece hacia afuera o hacia adentro. Entonces yo le voy a decir que crezca hacia adentro, ¿vale? Modificamos aquí pinchando en esta barra en el offset hacia afuera o hacia adentro y nos lo dejamos donde nos apetezca y el thickness también lo podemos modificar ahora mismo es un centímetro de grosor yo creo que pues podemos modificarlo esto un poco si pinchamos la tecla shift podemos controlar un poquito el grosor vale vamos de milímetro en milímetro yo creo que lo voy a dejar en 0.07 muy bien pues nuestro plato de ramen ya está terminado vamos a venir a la cara frontal y vamos a venir al eh, render vamos a seleccionar la parte del render que es la televisión de aquí yo voy a cambiar Eevee por cycles voy a cambiar cpu por gpu y voy a activar el denoise. ahora vamos a venir a modo render para darle textura a nuestro plato yo voy a seleccionar el modo cycles que es la pelotita que hay aquí arriba a la derecha pinchamos y nos movemos por el espacio la luz que está iluminando es la luz que viene en el viewport por defecto que la podemos buscar y nos la podemos traer más cerca con la tecla G ¿Vale? con la tecla G movemos la luz, que es este punto que hay aquí. Podemos venir desde modo objeto, que es más fácil moverla en modo objeto, y nos la vamos moviendo hasta que la tengamos en un sitio donde nos interesa para ver mejor, ¿vale? Yo me la voy a poner más o menos por aquí para que desde la vista frontal se ilumine el cuenco y así sepa qué colores estoy eligiendo. Así que volvemos al modo render y si queremos la podemos duplicar y poner otra al lado. Y ahora mismo la intensidad de nuestra luz es demasiado grande. Tiene 1000 vatios y yo creo que con 10 o 20 vatios cada una, vamos a ponerle 20 vatios. 20 Vatios, seleccionamos la, la lucecita y aquí en la bombilla que aparece en la mano derecha podemos seleccionar el poder vale aquí en light eh, aparece eh, los vatios pues los vatios vamos a ponerle 20 vatios a cada luz vale ahora tenemos una iluminación un poquito más realista y natural e incluso si queremos le podemos cambiar el color por un color anaranjado y a la otra también le podemos poner otro color por ejemplo, un color, e incluso si queremos, podemos innovar, un cálido y un frío. o Yo voy a poner dos cálidos porque para mí el ramen es un plato cálido. Vale, y ahora vamos a añadirle una textura. Para añadirle una textura eh, vamos a poner un material sencillo. Vamos a darle a la perotita de materiales, que es esta roja y negra. Y vamos a darle a nuevo material. Un nuevo material. Yo le voy a poner una base de color blanco. Es que yo creo que me gusta blanco. Y le vamos a bajar un poquito, le, le he bajado un poquito el tono para que sea más grisáceo. Y ahora le voy a hacer una línea a través a este, a este plato, ¿vale? Así que selecciono el plato y vengo a modo edición. En modo edición voy a activar el modo wireframe. Y el modo wireframe voy a seleccionar esta línea, por ejemplo, ¿vale? Selecciono toda esta línea y ahora, si os fijáis, tenemos toda la línea seleccionada. Y vamos a aplicarle otro material. Este material yo voy a ponerlo que sea de color granate, así que voy a añadir, le he dado a la tecla más, ¿vale? Aquí le damos a la tecla más, añadimos un nuevo material y en el nuevo material vamos a elegir el color que nos guste. Yo voy a ponerle un rojo y lo voy a bajar un poquito para que sea así más o menos más granate, ¿vale? algo así me gusta entonces vamos a la vista frontal de nuevo y para que se aplique el color a esta franja vamos a darle a asignar asignamos el color volvemos a modo objeto y ya tenemos nuestro plato de ramen vale y si os fijáis se nos han teñido también las caras interiores y a mí eso no me interesa eso ha sido error mío porque no hemos aplicado el solidify entonces tenemos que venir a modificadores y tenemos que aplicar el solidify el solidify lo tenemos aquí vale es este modificador entonces eh, vengo a la flecha de al lado de la cámara y le doy a aplicar en modo objeto aplicamos y ahora mi plato de herramienta tiene caras por fuera y por dentro entonces lo único que tengo que hacer es si quito el modo wireframe voy a deseleccionar todas las caras que no me interesan que son todas estas vale y con solo las caras internas seleccionadas pues vamos a volver a materiales Vuelvo a materiales y voy a añadir el material 1, que es el que he elegido, y le voy a dar a asignar. De esta forma ya tengo mi cuenco con una línea roja por fuera y completamente gris por dentro. Y hasta aquí el primer mini episodio. En el próximo episodio haremos el caldo y lo texturizaremos. Si te ha gustado y quieres seguir con más, suscríbete para no perderte los siguientes. Yo soy Shay Conner y me despido. ¡Hasta luego!